Muy buenas a todos, aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero7.0 Bienvenidos a Fortnite Hoy traemos Aura con un poquito de encanto, para llegar muy lejos Consíguelo ya, está gratis en la tienda, ¿vale? Yo ya me lo conseguí, ya me lo dieron Ahí está, nuevo estilo, ¿vale? Ahí lo tenéis Yo lo tengo en propiedad De acuerdo El que no lo haya conseguido pues ya sabe que puede conseguirlo aquí en la tienda Maravilloso Enseño un poquito la tienda El Comodín este y tal Un poquito de todo, ¿vale? Aquí tenéis una oportunidad ¿eh? Y tal el día de San Patricio Y unos bailecillos y tal No le doy por Por el copyright que me salta El camarada otra vez De diario, la cina. Vale, y aquí los niveles Nate Clásicos de Moncler Bueno la pantalla de carga y todo Saca el pico y la delta del accesorio mochilero Clásicos de Moncler, idea Aquí la Ariana Grande que ha bajado de precio. Ya vale 2.800 toques. Vale. Aquí la Ariana Grande y Viajera Espacial. Este está muy guapo, en verdad. ¿eh? Este mola mucho. Este no el de Viajera Espacial. Este estilo está muy guapo. Los free Y, y todas las ofertas especiales que hay. Vale. Bueno, ya está bien diseñada la tienda. Ahí. Y se me ha quedado solo Aura. Bueno, vamos a ver nuevas misiones. La diaria recupera salud y escudo. Gracias a los barriles de sorbete. Da un barril de sorbete. Consigue disparar la cabeza y coge trozos de pizza de una caja de fiesta de pizza. Uf, hace que no co hago eso de la pizza. De temporada. Estas son las que interesan, desde luego. A ver, lanza roca. Coloca rocas espaciales, ¿verdad? Me quedaba una aquí. Quedarían dos y me queda una vale podríamos señalarlo y y hacerla no sé cuál le faltará destruye buzones nos faltan ahí tres buzones del pico... Pino maderero, que digas? Mientras conduce a un vehículo. Habrá que pegarle ahí un golpe al pino maderero. Imagino. Vale, aquí también nos queda abrir de alimentos. Pueblo pesquero en cañón. Este... Cofre de del oído de los siete. Escondete un contenedor también. Esa tampoco la hemos hecho. Hay bastantes, ¿vale? Ah, vale, esto había que ponerle... Flamenco. Esta es la última, la de la semana 14 Venga, a ver si hacemos alguna de esas, macho Estos son lobitos que hay montó A ver, esta semana de rincón de oportunidades, ¿vale? Quedan tres días, así que... Mejorar armas Gastar barras Comprarle un objeto a un personaje Comprar un arma exótica Y comprar objetos a una máquina expendedora, ¿vale? Hay que gastar barras Y luego las máscaras de Javem, pues bueno Ahí vamos Nos faltan algunos lobitos a ver si nos sale esta utilizar un árbol tras usar el ala delta Así lo puedo hacer, tío Y tenemos todavía que alimentar al colombo con la valla, tío Pero bueno Que se ha caído Bueno, a ver, ¿qué hacemos? <risa> ya Ya se duchará cuando llegue a casa Mira que se lo he dicho esta mañana Sí, va muy muy contento esta mañana y eso nos ha llevado las botas, la, la, la botas bota de agua. Pues tiene que estar apañado. ¿Casido gimnasia o qué? Mamma mía, el Antonio, que me da las noticias y todo, bañanera del instituto. Ahí, ahí, tú manténme informado, Antonio. Ah, que me está llamando. Ok. A ver, me llaman desconocido. Dice que le cambie la ropa, ¿vale? Pues voy para allá y. Y le doy la ropilla. Vale, dile que cojo la ropa y voy para allá. ¿Qué le llevo? ¿De todo o qué? <ríe> Madre mía. Pantalón, calcetines, zapatillas, ¿qué le llevo? El 6 también y toda la parte de arriba. Infórmame, Antonio. Cachillo, <ríe> si no vamos a poder hacer misiones. Bueno, después pues cuando vuelva. Vale, esto ya lo teníamos Nos falta aquí peces Me gustaría pescar, tío Estaría muy bien pescar también Las misiones me gustan Pero la pesca también Todo <ríe> Vale Los Ayumbos también <ríe> Ya, ya Pero si me llama desconocido Yo desconocido no, no cojo nada más estoy en directo <ríe> Ok Cuando me llamen otra vez Que me llama Mucho de las compañías De Vodafone y todo eso, y por, eso no se, por eso no se lo Se lo cojo Vale, ahora sí, un momentito, chavales Lo siento, chicos y chicas, ya estoy por aquí, pero me tengo que ir, ¿vale? Hasta aquí el capitulillo de hoy, ha sido cortito, no hemos podido jugar, intentaré... Ahora cuando vuelva me ha surgido una agencia, ¿vale? Así que disculpadme, cosa de directito. Un saludito para todos, Peñita, cuídase mucho. Chao, chao. Y ahora es... le he dado, ¿no?